Bueno, realmente la ley dispone de que la medida de coerción debe ser revisada a solicitud de parte o de oficio. ...y además de que si se presentan presupuestos... ...pues puede variar la medida de cuestión de prisión preventiva... ...por otra medida... ...la jueza entendió de que... ...los presupuestos no son suficientes para la... solicitud de medida de cohesión... ...pero nosotros, amén, aceptamos la situación de ella... ...aunque no estamos de acuerdo... ...pero debemos aceptarla en principio... ...posteriormente cuando la resolución esté lista, ...pues nosotros lo que nos queda es... ...recurrirla ante la corte para... ...que la corte le varíe la... ...la prisión preventiva por otra medida... ...que no sea la que está... ...padeciendo el imputado por el momento. Tengo la confianza primera en Dios... Primeramente, en la justicia que haga su trabajo, como han querido eh, hacer cosas, y, y aunque, aunque, aunque hagan lo que quieran que hacer, la parte contraria, nosotros tenemos las pruebas de que fueron esas dos personas que mataron a mi hijo. Eh, ellos están buscando de que. No, yo, en realidad, no les puedo explicar mucho eso, de eso, de, de, de garantías, ese tipo de cosas, porque nunca me he visto involucrado en este tipo de cosas. Si, le puedo decir que en lo que ha hecho la juez y el Ministerio Público hasta ahora el trabajo va excelente, hasta ahora. Yo confío en la justicia de que esto se siga trabajando y que esto no quede impune y que esas personas si hicieron sus hechos, como tenemos prueba de que fuera ellos que lo hicieron, paguen las consecuencias, que vayan a la cárcel y que no sigan eh, eh, interviniendo eh, personas como los abogados de vez en cuando, yo sé que ellos hacen su trabajo, de personas que se sabe que han hecho, hecho y que, y que las personas sabe que están de acuerdo, que, sean, que, que son ellos que lo han hecho, y los abogados, ellos hacen su, le pagan para que hagan un trabajo, para que suelten esa persona. Yo en realidad, eh, eh, como le explico, tengo personas que son abogados que no han querido hacer esa gestión, porque en verdad tienen que ponerse como de lobos rapaces delante de esta situación. ...y hay que es serio, hay que es serio tiene que ser eh, claro en, en todas las áreas... ...si usted cree que no puede hacer algo que, que, que, y, y ser eh, eh, responsable de lo que usted hace... ...no lo haga, deje esta vaina... ...porque si, si fue en ellos que hicieron ese hecho, que tantas cosas... ...que tanta, tantos mitos y tantas cosas... ...yo creo que cuando una, una persona hace algo mal hecho... ...tiene que ser responsable y que pague las consecuencias... ...que la justicia se caiga de eso... ...y yo confío en Dios en que eh, la juez y los abogados que están trabajando del área mía, puedan ir aclarando cosas de que esto es cierto, de que las personas que están eh, presos son ellos, y fue en ellos los que mataron a mi, mi hijo. Y yo me pongo 100% siempre de acuerdo con eso porque tengo pruebas de que fueron ellos.